a resolver este ejercicio en el que nos dan los cuadrados ABCD y A', B', C' y D' que son iguales y que han sido girados. Eh, lo que tenemos que hallar es el centro de este giro. Para hacer este ejercicio tenemos que tener en cuenta que cuando giramos un, una figura como es este, esto, este cuadrado, cada punto va a describir una circunferencia en ese giro y Todas esas circunferencias tienen el mismo centro, son concéntricas, ¿vale? Eh, eso unido a las propiedades de la mediatriz me va a dar el centro, ¿cómo? Muy sencillo, si este cuadrado ha pasado de estar en esta posición a esta, quiere decir que el punto D ha girado describiendo una circunferencia que eh, comienza en D y acaba en D', ¿vale? sabemos por las propiedades de las mediatrices que todas las circunferencias que pasen por D y por D' tendrán su centro en la mediatriz de D'. Lo mismo pasa con todos los puntos, por ejemplo el punto B ha pasado de esta posición a esta posición describiendo una circunferencia así que los centros de esas circunferencias de todas las posibles estarán en la mediatriz de BB', pero como es un giro mismo para todos los puntos el centro es el mismo para todos los giros entonces donde esas mediatrices se corten y todas ellas se han de cortar en un único punto eh, ese será el centro de giro no hace falta hallar eh, las mediatrices de todos los giros de todos los puntos sino me valdría con, con dos por ejemplo voy a hallar la mediatriz de d de prima para ello Tomamos el compás, vamos a D' y con radio arbitrario, yo lo voy a abrir hasta, hasta D, por ejemplo, con radio arbitrario, trazo una circunferencia. Voy a trazarla lo más fino posible y en, en, en capa de trabajo. Esa circunferencia eh, contendrá... Eh, en algún punto a, a, una serie, a, a un par de puntos de, de, la, de la mediatriz vamos a hallarlos simplemente desplazando el compás hasta D y con el mismo radio vamos a ver dónde cor se cortan los dos arcos de circunferencia ese sería un punto y este de aquí sería otro punto así que este punto y este punto me están indicando puntos equidistantes de D' y de D, es decir, puntos de la mediatriz si quiero dibujar la mediatriz lo único que tengo que hacer es alinear esos dos puntos y esa será la mediatriz de D y de D'. Lo mismo, lo mismo, lo mismo tengo que hacer con otro punto, por ejemplo el punto B tomamos el compás y movemos el centro por ejemplo a B' con el arco que quiera voy a dibujar exactamente el mismo arco que tenía antes, trazo un arco y ahora con el mismo arco voy a estar B y voy a dibujar otro arco que cortará a este último que había trazado en este punto y en este punto vale esos dos puntos son la mediatriz del de segmento bb' bueno, pues entonces si alineo este no me ha quedado bien alineado ahora si alineo esos dos puntos que acabo de hallar habré obtenido la mediatriz de BB' con lo cual ese punto en el que se me han eh, cortado las dos mediatrices es el punto O vamos a ponerlo que es el centro de giro de, eh, el, el, el centro del giro que describe este cuadrado para ponerse, para ponerse en, esta, en esta posición podríamos comprobarlo de manera muy sencilla simplemente llevamos el compás al centro de giro y podemos observar que si ajusto a cualquier punto por ejemplo el punto C también pasará por C' B pasa por B' A pasará por A' A medida que varió el radio sin variar el, el centro, veo que los puntos, por ejemplo el de, de prima, evidentemente se han movido todos ellos en torno al mismo, eh, al, al mismo bueno, al, en torno al mismo punto con diferentes radios. Nada más, eh, espero poder haberos ayudado. Eh, cualquier duda me consultáis. Vale, gracias.